El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Gracias, gracias por estar ahí. Los saludo desde la ciudad de Nueva York. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la violencia que azota al Alto Manhattan. La violencia y el crimen son normales en los vecindarios de Inwood, Washington y Hamilton Himes, en el Alto Manhattan, habitados mayoritariamente por dominicanos. Reportes de la policía dan cuenta del asesinato de la señora Valeria Ortega, muerta por desconocido de igual manera una joven no identificada de 19 años y ocho meses de embarazo que resultó baleada en una pierna mientras se encontraba sentada en un vehículo estacionado. Cinco desconocidos huyeron del lugar. Un desconocido asaltó una sucursal bancaria ubicada en el 3798 de Broadway entre las calles 157 y 158. Luego, un joven de 20 años fue muerto a tiros en el complejo de vivienda pública Jackie Robinson House. La prensa recogió unos días después que el joven dominicano Joel Capellán, de 29 años, fue muerto a tiros por agentes policiales en la calle Daiman con la avenida Nagle, en el Alto Manhattan. En los mencionados sectores han ocurrido múltiples muertes violentas, entre ellas la de Lamar Brown, de 44 años, en el vestíbulo del edificio donde residía, entre las avenidas Amsterdam y Audubon. Asimismo, fue asesinado Milton Grant, de 34 años, quien recibió un tiro en la cabeza para robarle su reloj, anillo y cadena de oro. Esto sucedió en la calle Diamond, con la avenida Sherman. El joven Geraldo Rivas, de apenas 17 años, fue asesinado también, pero apuñaladas, en la avenida Saint Nicholas, en la calle 181. Un hombre que conducía hacia la rampa del puente George Washington Bridge, por la calle 181 y la avenida Amsterdam recibió un balazo en el pecho y luego murió. El joven dominicano Ernie García, de 24 años, fue muerto a tiros en la avenida Sherman. Un hombre murió tras ser apuñalado durante un partido de fútbol en Fort Washington Park, a la altura de la calle 165 y Riverside Drive. El dominicano Rudy Rivera, de 47 años, Falleció por múltiples estocadas frente al 255 de la calle Diamond entre las avenidas Python y Broadway. El último reporte policial establece que en recién pasado año los asaltos han aumentado un 14.1% que en el 2022 recién terminado ocurrieron 21.282 Acontecimientos sin contar los últimos de diciembre y lo que va de este 2023 A todo esto hay que apuntalar la falta de criterio y de integridad de los funcionarios electos Y la apatía del liderato por denunciar males Nuestra comunidad está huérfana, ha quedado abandonada a su suerte Los líderes, todos, todos fracasaron Todos sin excepción fracasaron, colapsaron todos Colapsaron tanto que no quieren enfrentar los males que realmente están pasando en el Alto Manhattan, en el Bronx, en Queens, en Brooklyn, en New Jersey, con la comunidad dominicana que se está violentando cada segundo más. En el Alto Manhattan solamente vemos funcionarios electos 365 días del año hablando nada, aportando nada más que buscar Posiciones para levantar la mano y buscar un cheque en las curules que le han tocado. Curules que han sido ganadas de mala manera. Porque si se hace una investigación profunda y seria, se notará que hay una mañosería como si hubiesen extrapolado las elecciones dominicanas para la ciudad de Nueva York. Los funcionarios electos se le va el tiempo en hablar mentiras o en buscar problemas como los problemas que nos trae diariamente Adriano Espaillat y Danis Rodríguez, o la hoy desaparecida Carmen de la Rosa. ¿Y qué decir Manny de los Santos? Un bueno para nada, que lo único que ha hecho es servir de comodín para que Adriano haga y deshaga. ¿Es tan así que Adriano vive hablando solo en los medios dominicanos, porque usted no lo ve en ningún medio de importancia nacional? más que en los medios dominicanos, hablando de los muchos aportes que trae a la comunidad. Sin embargo, eso no se ve. El último informe que da es de que había logrado unos millones. Eso fue a finales de diciembre, pero eso solamente salió en uno que otro periódico que recibe bonos, que recibe pesos de él. ¿Y qué decir de los medios de comunicación de origen dominicanos en Nueva York? Ahora que lo han pensionado a una gran parte. La comunidad está huérfana y cuando vemos casos como el de Valeria Ortega que se quedan impunes, que la comunidad ya comienza como esta semana lo ha hecho a protestar y a pedir los ciudadanos que la propia comunidad haga la ley y la justicia por sus propias manos, porque no contamos con funcionarios electos. Para Adriano Espaillat y ese grupo de funcionarios electos es más importante cuánto le van a dar por el lobby que realizan que defender a la comunidad. Para poder levantar el alto Manhattan y el dominicanismo del marasmo donde lo han metido, se hace urgente crear una plataforma de unidad donde no aparezcan ninguna de las ratas carcomidas que tenemos en los últimos 20 años. Cada segundo que pasa, el Alto Manhattan y las comunidades dominicanas se hunden más, porque los funcionarios electos y los políticos que tenemos, de todos no se hace uno. Usted lo mete en una licuadora y no hace ni bagazo de caña de los llamados líderes dominicanos. Tenemos que pensar en función de rescatar la moralidad. Hemos crecido en todo y eso lo hemos venido diciendo por tiempo. Crecimos en el aumento de drogas, crecimos en el fentanilo, crecimos en la prostitución, crecimos en el cierre de pequeños y medianos empresarios que no tienen quien lo ayude, crecimos en el acorralamiento de los taxistas, crecimos en el acorralamiento de una juventud que no tiene alternativa, que no tiene salida. Y también hemos crecido en un grupo de bandidos que se hacen llamar políticos, que lo único que buscan es una posición gubernamental para llenarse las arcas de sus bolsillos de dinero y seguir engañando a la comunidad. Sobre este tema seguiré abordando en los próximos días. Lo dejaré aquí, pero recuérdense, es hora ya de cambiarle el cascabel al gato y comenzar a denunciar males Caiga quien caiga, sin miedo, sin temor, porque en el Alto Manhattan y en la comunidad dominicana de Nueva York no tenemos prensa, no tenemos líderes creíbles y lo que tenemos es una manada de cerdos colocados en un pantanal inmundo. Hasta entonces amigos. Comentario de hoy con Bolívar Balcácer.